La publicación de Jorge Rial que enfureció a su hija Morena, dicen que hierba mala. Hace algunos días, More Rial sorprendió a todo el mundo al cargar en contra de su propio padre en las redes sociales. Luego, intentó una suerte de disculpas que no habrían sido nada sinceras. Y al parecer, un mensaje de Jorge Real la enfureció de nuevo. Mira el final de la nota. A veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, Tienes el mejor papá del mundo. Eso es lo que se muestra realmente pero no es claramente la realidad. Que ha dejado cosas por nosotras es cierto pero que dedica su tiempo en nosotras como dice tampoco lo es. Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe. Soy fuerte y voy a salir de esta como salí de muchas peores, había escrito en Instagram Stories Morena, que trató de gatos a las parejas de su padre y se dirigió directamente en contra de Romina Pereiro. También advirtió que. Algún día se van a enterar de toda la verdad. La verdad duele y créanme que a mí me duele más que a nadie pero esta es la realidad. Hoy se pierde, mañana se gana pero la vida sigue, agregó en la última publicación que realizó en la red social. Luego de un cruce con su hermana terminó manifestando que estaba arrepentida. Jorge Rial publicó un mensaje en Twitter como si nada hubiera pasado y todo indicaba que la pelea había pasado. Pero no. Este viernes corrió el rumor de que Rial estaba internado. Y él escribió un descargo en Instagram que pareciera ser un palito hacia su hija mayor. Dicen que hierba mala. Y tienen razón. Acá estoy. En Londres y no internado. Mi corazón resistió y seguirá resistiendo todo. Solo me tomé un descanso con mi amor arroba Romy Pereiro para disfrutarnos y disfrutar de los estones. Disculpen si no cumplí con las expectativas de algunos, pero todavía tengo cuerda para rato y unas ganas de vivir que ni les cuento. En una semana nos vemos. Como siempre. Almohadilla Londres Almohadilla London Almohadilla Rolling Stones, Almohadilla Stones, comentó. La plata se ganó Jorge trabajando, su hija reclama la profesión del padre y punto de que vive ella no trabaja vive solo en un departamento ¿Cómo consiguió eso? Signo de interrogación obvio de papi. Y el trabajo que ella rechaza, consideró una seguidora que le escribió. Disfruta querido ya le diste mucho a demasiadas personas nunca están conformes. No desbola la gilada, le aconsejó otra. No puede ser se catalogar a todas las novias de este pobre hombre como gatos. Él trabaja y gasta su plata en lo que quiere. ¿De dónde sacó la plata la nena para vivir sola y mantenerse del padre así con un poco de respeto, todo pie e ir al bailando? Signo de interrogación Q papelón, disparó otra. Si la adoptas es tu hija y punto jamás la hija tendría que agradecerle al padre. Si él lo hizo por amor listo ahora se nota que lo hizo para el afuera. ¿Entonces los hijos biológicos se les permite todo por el hecho de que son biológicos? Signo de interrogación ahora que me digas que a los padres hay que respetarlos y estos temas se tocan en privado buenísimo. Pero la piba no tiene que andar agradeciendo todo lo que tiene porque no pidió estar ahí. Y no por eso se tiene que fumar todo, fue otra de las reflexiones que le escribieron a Real.